Mundo sonoro, oro, sí, okay. me avisa cuando estés lista. Ya yo estoy lista, ya, okay, sí. sí. Hola a todos. Bienvenidos. Yo soy Lilian López y esto es Mundo Sonoro Miami, canal de entrevistas. Mundo Sonoro Miami tiene como objetivo principal desarrollar, documentar una serie de entrevistas estructuradas a músicos y artistas. El día de hoy nos vamos a comunicar con Buenos Aires, Argentina, donde tenemos una invitada muy especial, la venezolana Mayrin Rodríguez, mezzo-soprano. Bienvenida, Mayrín, ¿cómo estás? Hola Lilian, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los oyentes, las personas que están comunicadas con nosotros? Muy agradecida de este espacio, de estar con ustedes y de poder compartir un poquito lo que es la música, la vida, las experiencias y un poco de todo. Es un placer tenerte aquí, Mayrin. Mayrin Rodríguez es una cantante venezolana que realizó estudios de canto lírico y los culminó en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, pero también estudiaste violonchelo, hasta séptimo grado, ¿cierto? Sí, sí, totalmente, hasta séptimo año de violonchelo. Perfecto. Llegué, toqué, toqué en orquestas y todo, así que así, casi, sí. casi soy profesional. Pero te ganó, te, sí. ganó la, eh, te ganó el canto. Me ganó el canto. Así es. Sí, sí, tener dos especialidades es complicado, sabes, claro, son muchas horas claro. de estudio y en algún momento hay que decidir qué es lo que quieres hacer mejor, porque es una cuestión como de respeto también al instrumento, así lo vi yo en su momento. Claro, claro. No, pero qué versátil este es poder ser una cantante que toca violonchelo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Claro que sí, a mí me sirvió muchísimo tocar violonchelo para cantar, y también cantar para, para tocar el violonchelo. Siempre me acuerdo que mi maestro me decía, tienes que cantar con el violonchelo. Qué bello, qué lindo. Sí, ¿Cómo, te sí, sí. ¿Cómo te autodefines, Mayrín? Eh, mira, no sé, como alguien que, que pretende disfrutar de la música y hacer que la gente también la disfrute desde su lugar. En realidad, el cantante, muchas personas no saben la preparación previa que hay antes de pararse en un escenario. Y bueno, gracias, justamente, debido a eso hay que tener un montón de días de estudio, de dedicación, de memorización, de idiomas, de dicción, de lenguaje musical, bueno, son muchísimas cosas, pero yo me defino como un artista, pero... No, por, no como un artista por el ego en sí, sino por la sensibilidad que yo siento que tengo por las artes en general, porque no solo por la música. A mí me gusta, me encanta la pintura, o sea, verla, no, no digo que pinta, verla, eh, disfrutar de la pintura, disfrutar de, del ballet me fascina el ballet me, gusta, me gustan todas las artes. Qué bien, o sea, eres un artista integral, pues, porque disfrutas de, de, de todo lo que es el, el hecho creativo. Exactamente, sí, creo que el ser humano, lo más hermoso del ser humano es justamente la diversidad que tenemos dentro de cada uno, porque al interpretar, por ejemplo, hablando ya de, de lo mío, un área puede ser interpretada por muchísimas personas, y no solo las voces son diferentes, sino que también las vivencias de cada uno, todo con lo que uno se formó, por eso yo pienso que el arte en realidad está en todo, está desde ver un ocaso en la tarde o un amanecer, o no sé, este, compartir con la familia, Todo, todos este, nos hace enriquecernos como artistas, para después plantearlo y plasmarlo en el escenario. Sí, qué hermoso. A ver, eh, ¿cuál, ¿quién fue tu mayor influencia durante los años de aprendizaje? Porque ah, anteriormente me hablaste de, de tu maestro de violonchelo, pero ¿quiénes fueron esas personas que influenciaron, como por ejemplo, para tú tomar la decisión de ser cantante? Bueno, mi, mi mayor influencia fue este, mi primera maestra de canto, que fue la maestra Marina de Pereira, ya fallecida, descansa en paz. Ella era una persona justamente que era muy integral en su formación. Ella tocaba piano, o sea, estudió piano principal, no sé, no, creo que no terminó, pero eh, tocaba el piano muy bien. Después eh, dirigía coros, estudió canto. Entonces tenía como una visión muy particular de la música en el sentido de que no era este solo el ser cantante y formarse en la técnica vocal, sino formarse como músico y como artista. Entonces pienso que eso, más su dedicación, ella viajaba de Caracas a Ciudad Bolívar, yo en ese momento vivía en Ciudad Bolívar, este, viajaba todas las semanas a dar clases, solamente por el amor que tenía por sus alumnos. Entonces tener ese ejemplo, o sea, cualquier cosa es mínimo. No, no, Muchísima dedicación y por supuesto fue una influencia enorme en mí porque además yo empecé a estudiar súper jovencita con ella tanto que la perseguí para que me diera clase entonces como a los 13 años arranqué bueno, vamos a probar, vamos despacio, tranquilo porque esa es la época en que más o menos se cambia la voz este, y bueno, así fue y eso fue también uno de los factores que me hizo decidirme por el canto y el violonchelo porque yo arranqué las, las dos cosas al mismo tiempo y para un instrumento de cuerdas no es un secreto saber que si arrancas desde mucho más chiquito es mejor. En cambio, en el canto, mucho antes no se puede hacer, no se puede estudiar técnica vocal. Más bien, en general, la gente arranca de los 16, 17, 18 como muy joven. Entonces yo tenía una ventaja, por decir así, de, de tiempo adelantado, de haber vivido ciertas cosas, que, que la verdad que fue pues, también una de las cosas que inclinó la balanza a dedicarme solamente al canto Y bueno, por otro lado, este, ella no me lo decía a mí, no me lo decía porque, a ver, ella pensaba, tratando de analizar, que si me lo decía a mí, yo me iba a creer la gran cosa y no iba a estudiar. Pero le decía a mi padre, por ejemplo, le decía a mi padre que yo era una estrella, le decía que yo tenía una voz para grandes teatros, y que, y la verdad que, no sé, bueno, después pensando en esas cosas y habiendo cantado ya en otros sitios, Pienso que se sentiría feliz de, de estar acá, compartiendo conmigo. Pero igual está conmigo, así que siempre. Claro, claro. Entonces fue Marina. cómo fue que descubriste sí. la ópera? Y bueno, también a raíz de eso. Sin embargo, sin embargo por ejemplo, yo siempre recuerdo que cuando pequeña, este, no sé, cinco o seis años, estaba el programa que daba la maestra Isabel Palacios, clásicos dominicales. Los domingos a la noche eran como a las 10 de la noche. Y a mí me sí. gustaba, no sé, me gustaba. Yo le decía a mi mamá que yo quería estudiar ballet, y que yo quería ser bailarina. Este, no sé por qué no se dio por ese lado. Creo que en ese momento fue, fue justo cuando nos mudamos a Ciudad Bolívar y como que allá había menos cosas, menos posibilidades artísticas o de ballet y esas cosas. Este, sí. Pero es, esa influencia, eso ver operar era como una cosa que me emocionaba tanto, tan así, no sé, me captaba. La atención que yo pienso que por ahí fue todo. Después yo cantaba en el colegio. Bueno, creo que le pasa mucho a, a, a la gente en Venezuela. Hay mucha música presente en la, a lo largo de su vida. Sí. Pero tocar cuatro, cantar en los festivales, canta claro y esas cosas. Y bueno, después en el coro de la iglesia, eh, donde yo iba y del colegio donde yo iba, que entonces la directora fue la que me llevó con Marina. Okay. Y bueno, ahí. Ahí seguimos. Ay. Wow. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo describirías tú esa sensación después de cantar física y espiritualmente? Bueno, física es así como una adrenalina, pero así, yo siempre cuando termino digo, ay, podría hacer tres funciones más seguidas. <risa> es, es así como que emocionante, emocionante. Este, y espiritual, eh, yo pienso que la, lo más importante de un artista es comunicar y me explico, eh, el, yo pienso que el deber es llegar y poder llegar a uno o a todos, si es si a todos es mejor obviamente, mientras a más personas es mejor, con un mensaje particular del compositor pero también de uno como intérprete. Entonces, si nosotros logramos que una persona se conmueva por alguna razón, se conmueva o tenga otra reacción adversa, porque también hay personajes que crean repulsión, por decir así, que alguien sienta eso, yo pienso que ya es una tarea eh, cumplida y es una labor totalmente espiritual, porque este, aunque no lo crean, uno se para ahí en el escenario y es como que estuvieras desnudo. Te pones y te entregas a la gente. Y al entregarte a la gente es una cosa que a veces piensan las, las personas que es como de ego, del divo no sé qué. Y no, bueno, yo no lo veo así. Pienso que no hay nada más lejano que... que ir y entregarse con toda la humildad que uno tiene, con lo que uno tiene, mira, acá está, esto es lo que soy, y bueno, puede estar bien o no tan bien tener cosas, porque siempre le vas a encontrar detalles. Bueno, yo no sé, yo soy muy obsesiva con esa cosa, de, lo, de los detalles musicales. Pero es una labor de comunicación y a la final es una labor también de esperanza hacia el ser humano, por eso la cultura es tan importante para la humanidad. Sí. A ver, Mayrin, ¿con cuál compositor te sientes más cómoda vocalmente hablando? Mira, eso ha pasado por distintas etapas, por supuesto. Eh, yo, como te dije, empecé muy joven y en ese momento está como que uno, cuando uno empieza no sabe si es soprano, si es mezzo, o sea, entonces como que la voz va tomando para cierto lado. Mi maestro siempre me trabajó como una mezzo, pero yo... Con el repertorio, como era tan joven, tendría que haber hecho repertorio ligero, rosiniano, mozartiano, y bueno, yo hice esas cosas, pero nunca me sentí del todo cómoda con el repertorio rosiniano particularmente, la coloratura, eh, yo bien traté de hacerlo, pero me sentía como un elefante en una cuerda floja, no sé, una cosa así. Este, bueno, con cosas de otras cosas del bel canto, por ejemplo, en ese momento hice sí Donizetti y la Leonora de, de la Favorita, me sentía mejor porque era menos coloratura, más línea. Bueno, a lo largo de, del tiempo este fue fue cambiando y mi vocalidad y también hay una cosa que, bueno, capaz que mucha gente no lo sabe, pero es que las voces graves en general maduran un poco más tarde. O sea, una soprano de 20 años lírica ligera Puedes cantarte un rol, una museta, o no sé, una Susana, no sé, una Espina tranquila de la vida, pero este, a, a un, una mezzo que no es ligera, una mezzo ligera lo puede hacer también, una rocina, pero a los 20 años, feliz. Pero una voz que de repente se va a, a, a, a, a mutar para otro repertorio, en ese momento es así como que... De hecho, yo tuve una experiencia después que murió mi, mi maestra Marina, eh, con la maestra Manuela Velo, que a la final fue la que me firmó mi, mi diploma de la Escuela de Música, porque bueno, en ese momento falleció mi maestra, eh, y ella decía, no, no, es que tú tienes que, ser so tú tienes que cantar de soprano, este, y tú tienes que hacer el repertorio eh, así, pues pesado, de soprano, dramático, porque claro, a la final, ¿qué es? Es como el color, pero también era muy pesado para alguien de 20 años o de 21 años, Claro. Entonces bueno era digamos eso fueron muchos años de mi vida estar así como que déjame ver qué me siento mejor qué me queda mejor y todo esto hasta que bueno realmente yo me he sentido cómoda con lo que he hecho totalmente eh, eh, de unos años para acá y haciendo verde una cosa que yo nunca me imaginé hacer justamente porque yo no soy una mecha oscura porque hay una ahí el color de la mecha que es muy oscuro sí no soy una mecha oscura, soy una mecha que es como un color brillante, por decir así o claro. Uh -huh. Pero eh, todas mis características vocales se dirigieron hacia el repertorio verdiano. Y la verdad es que este, siento que me sienta como anillo al dedo, porque justamente Verdi tiene mucho, el repertorio es agudo, es agudo. Tienes que traspasar la orquesta, o sea que tienes que tener una, una, una voz sonora. claro No puede ser un pajarito. Claro. Entonces como que ahí encajó todo, toda mi vocalidad al repertorio verdiano ahora que estoy más madura. Además, o sea, yo no podría haber dicho que era verdiana a los 22 años. Claro. Pero todo se dirigió como hacia ese lado. Después, bueno, también me gusta mucho, me gusta todo, me, me encanta Mozart, yo hice un montón de Mozart. Hice eh, Bel canto, el Bel canto me encanta y me parece que es lo más difícil que hay además de hacer. Sí. El Bel canto es... Una escuela, escuela, entonces ah. bueno, pero ahora, ahora en este momento de mi vida, por lo menos Verdi, ¿Y cómo la, te la voz llevas? es para, para Verdi. ¿Y cómo te la llevas con el repertorio barroco? Me fascina el repertorio barroco, <risa> creo que es maravilloso, pero lamentablemente las veces que he querido hacerlo, todo el mundo me dice no, no, no, eso, tu voz no es para eso. Lo que pasa es que también son, a ver, son caminos que uno elige, no, no solo por el tipo de vocalidad que uno pueda tener, sino por lo que decides hacer. O sea, uno no puede abarcar todo. Claro. Y la técnica eh, vocal del barroco es diferente, o la forma de cantar en el barroco es un poco diferente que la del bel canto, por decir así, o el alberismo y eso. Entonces, claro, tú cuando empiezas a hacer una cosa tienes que resignar otras. Para poder hacer algo muy bien tienes que resignar otras, que era lo que te decía antes el violonchelo y el canto, yo no quería hacer el violonchelo a medias sino que dije, bueno, yo justamente como respeto tanto el violonchelo, si no puedo estudiar ocho horas al día, no lo voy a hacer porque eh, me parece una cosa una gran falta de respeto hacia un instrumento que adoro y amo con todo mi corazón claro. entonces si yo voy a ser cantante, voy a ser cantante si voy a ser violonchelista, voy a ser violonchelista es así claro. no todos los cantantes pueden cantarlo todo y eso es muy inteligente eh, lo que estás diciendo a ver, sí, sí, sí, de hecho, ahora pasa, perdón que te interrumpa, pero ahora pasa mucho justamente eso, y es como un drama dentro de la ópera, y que pienso que juega mucho en contra, que todos los cantantes de la, en la ópera cantan todo, entonces ya está viniendo cosas como amplificación dentro de la ópera, ¿por qué? Porque están este, tocando, eh, a ver, este es un tema así medio controversial, lo del Physic to Roll, este, prefieren tener una cantante muy linda, muy este, no sé sensual, que sea una modelo, aunque no tenga la voz para el rol. Entonces te quieren poner a una lírica ligera a cantar Wagner, y no, y no es así. Eso va en contra de la ópera. Exacto, y en contra de la, de la cantante también. En contra de... Además, te rompe la voz, te rompe la voz, porque es como que tú eres, no sé, eres un, este, un maratonista, o eres un, un, un, un este, corredor de velocidad Y son carreras cortas Pero rápidas Y te, después te quieren mandar un maratón no, no puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo claro Por supuesto. El músculo no resiste Sí En este mundo de la lírica Que es tan competitivo Y con tantos buenos profesionales ¿Qué es para ti la originalidad? ¿Y cómo se consigue? Mira, para mí el ser humano, cada uno es, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? cada uno es único, y en el arte debe prelar eso. A ver, empezamos desde, por ejemplo, la voz. La voz es un instrumento que es como una huella digital. Nadie tiene dos cuerdas vocales iguales, y si las tuvieran, no tienen una caja de resonancia igual, no tienen un, una complexión física igual, no tienen una edad igual. O sea, son muchas cosas que influyen en lo que va a ser la sonoridad de ese instrumento. Entonces ya partimos de un instrumento que es único, único. No existen dos voces iguales. Entonces ya por ahí tú dices, es una maravilla. O sea, es el instrumento perfecto. Es claro. la, el instrumento creado por Dios. Bueno, después a raíz de eso, después tienes la interpretación. No puedes este, aprender a cantar con un video de YouTube y tratar de hacer lo que hace el otro. Porque este, eso, o sea, para hacer un mal una cosa que ya hizo otro, no. No me parece que eso es ser artista. Yo creo que un artista tiene que tratar de plantear siempre una visión propia y original. Y pienso que por ahí, es de ese modo, puede sobresalir. Y eso, y eso está en la inteligencia del cantante. En la inteligencia. En saber qué repertorio puede ser y cómo hacerlo de una manera que sea atractiva, que comunique, que conmueva, que llegue a la gente. Sí, sobre todo. Se dice fácil. Buscar, buscar sí, exacto, pero, pero yo creo que uno tiene que buscar su sonido según sus experiencias, según lo que ha vivido, como tú dijiste antes, que te alimentas de un atardecer para después expresarlo con la música. Entonces, todas esas, todos esos eh, ingredientes hacen que tu instrumento diga algo diferente a, a cualquier otra persona, porque las experiencias tuyas son únicas, vividas por ti nada más exactamente, sí, sí, sí, es que va desde las experiencias familiares hasta, no sé, los amores los amigos, tantas cosas que pueden influir en, y lo que uno puede tomar además para, para una interpretación no sé, claro. a ver, o sea, por ejemplo algo como Carmen, que todo el mundo dice no, porque es una tipa fácil no es una tipa fácil, bueno, yo no lo veo así yo pienso que es una mujer que es consecuente con lo que piensa y ella quiere ser libre y punto y a, aunque le cueste la vida eso es lo que va a hacer. Sí, yo y es, una, es un modo diferente de plantearlo, porque fíjate que todo el mundo le pone, ay, como una tipa, ay, sí. simplemente que quiere levantarse a todos los tipos y no es así. Bueno, yo no lo veo sí. así. Eso es muy sí. simplista. Sí, total, <risa> absolutamente. Yo amo además ese, ese personaje, porque ese personaje rompió paradigmas y fue el primer personaje que una mezzo protagonizó. ¿Sabes? Porque siempre las el, el protagonismo siempre era para los Sopranos. Entonces, para mí ese personaje rompe con muchas eh, paradigmas de, de la ópera. Sí, totalmente, totalmente. Aparte la música es una maravilla. Y lo triste que Bizet se haya muerto antes que, antes que se lograra su éxito. Fue un fracaso cuando, cuando lo estrenó. Pero bueno, claro. tantas cosas que pasan. Pero imagínate que él murió de treinta y algo de años. Y, y, lo, y es ahora una de las óperas más, más tocadas en el mundo Carmen, la Traviata y, este, y la Bohem son las tres óperas más interpretadas mundo. De... Sí, muy interesante A ver marín estuve viendo eh, videos tuyos en Youtube y me conseguí con una entrevista que hiciste para Venezolana de Televisión la cual dijiste estas palabras particularmente creo que todo ciudadano debe retribuir a Venezuela porque nos ha dado todo y una forma de retribuir enseñando a las nuevas generaciones. Pregunto yo, ¿volverías a Venezuela? Sí, sigo pensando lo mismo. Pienso que eh, el venezolano, aparte de que tiene mucho como, como ciudadano o como ser humano en el corazón, el gentilicio venezolano, pienso que últimamente se ha dado como mala, mala propaganda o ha tenido un, no sé, una, una, una manera de verla diferente pero en verdad yo creo que lo que hay que resaltar del venezolano en estos momentos, particularmente además, es justamente la bondad, este, la camaradería, el compañerismo, este, y pienso y, y que es algo que se debe hacer, inclusive a distancia, porque ahora, en este momento yo no estoy allá, pero yo estoy dispuesta, o sea, y siempre he tratado de ayudar a todas las personas, que, que acá ha venido mucho venezolano, este o inclusive desde allá mismo, claro que sí, por supuesto claro. que estaría dispuesta a ir porque Venezuela es mi país y es mi tierra, y yo la tengo acá hasta que me muera. claro Hablaste también en esa entrevista sobre haber trabajado con sectores humildes, ¿nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido en esa época? Sí, sí, por supuesto, yo trabajé este, en, como profesora en las orquestas, eh, en Guarenas estuve en Guarenas y Guatire en Guarenas perdón este y ahí bueno daba clase lo que me faltaba era barrer la sala de la orquesta y cerrarla pero daba clase de lenguaje musical daba clase de solfeo daba clase de violonchelo hice el coro infantil hice un coro de los padres de los padres este y entonces claro era fue súper lindo el primer concierto porque que los padres que estaban tan involucrados con los niños en en el colegio este, se pudieran participar con ellos en un concierto, la verdad que eso fue una experiencia. Y aún hoy en día, eso fue hace 20 años atrás, este, tengo amistad, por decir así, con esos padres, con esos chicos que ahora son ya abogados, médicos, otra cosa, no, no son músicos. Y, y ellos me recuerdan con tanto cariño, y yo a ellos, por supuesto, porque yo aprendí también muchísimo. No, yo pienso que la música, y aparte cantando en sitios, porque esto fue, digamos, la parte eh, docente o pedagogía, pero también cantando en muchos sitios donde no, o sea, un barrio, no sé, yo llegué a cantar en el 23 de enero, por ejemplo, para los que no conocen el 23 de enero, es un barrio muy humilde, donde de ópera, no, no creo que se escuche, se escuchará salsa, cumbia, lo que sea otra cosa. Sí. Y aún ahí, yendo con toda la gente del barrio, iban, escuchaban y al final se conmovían. ¿Por qué? Porque la música es eso, la música une. Y aquí me quiero acordar de las palabras del de, de, de maestro José Antonio Bravo que decía, la cultura para los pobres no puede ser una pobre cultura. Claro. Entonces, el no, emparejar no puede ser para abajo, sino para arriba. Siempre darle, tratar de darle lo mejor a la gente, porque la medida que le des buena cultura a la gente, que le des cosas de nivel, eh, la gente también este, va a tener otra, otra, otra perspectiva. Y no, y no hablo ni siquiera para que sean músicos ni nada, pero sí una persona que, que haya tenido contacto con el arte, con los deportes, con otras cosas, va a ser un mejor abogado, un mejor médico, porque va a ser mejor persona. Claro. Entonces, es importantísimo eso. Totalmente. Sé que estás viviendo en Buenos Aires, cuéntanos qué estás haciendo allá. Bueno, en Buenos Aires estoy desde el 2016, o sea, hace cinco años justamente. Eh, me vine principalmente para estudiar en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la carrera de canto, este, donde bueno, el que conoce un poco de ópera sabe que el Teatro Colón es el teatro más importante de Sudamérica. Este, porque es un teatro internacional, porque han cantado los grandes cantantes, porque tiene, ahora va a cumplir 112 años, creo, de historia, o sea, es un, es un templo de la lírica. Eh, y por otro lado, bueno, obviamente al, al, al hacer el ingreso al instituto, en ese momento también había eh, concurso para eh, el coro estable del Teatro Argentino de la Plata. El Teatro Argentino de la Plata es... Eh, el segundo teatro más importante de Argentina, está a 50 kilómetros de Buenos Aires, de, de, en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y bueno, nada, yo también hice al mismo tiempo el concurso de, del Teatro Argentino de La Plata, el cual gané, y bueno, nada, empecé a trabajar al mismo tiempo que estudiar, y en el momento en que empecé a trabajar salió el concurso del Coro Estable del Teatro Colón, al cual me presenté y también gané. Wow. Entonces estuve trabajando un tiempo en La Plata mientras salía lo de la designación y todo esto, y después me fui al coro del Teatro Colón, entonces me estudiaba y trabajaba y hago todo en el Teatro Colón, básicamente. Qué ¡Ay, qué orgullo! ¡Qué bueno por ti! ¡Bravo por eso! Gracias, gracias. Y sí, eso es una cosa, mira, este, parece mentira y no, no es por darme la de nada, ¿no? pero a ver, los concursos primero son escasos, después hay mucha gente y muchos cantantes y cantantes buenos claro. que se presentan, que se presentan después, este, hay un factor que, digamos una cosa de tradición acá, allá también en el coro de ópera Teresa Carreño, yo canté muchos años allá, y era lo mismo, si nosotros conocíamos a alguien y sabíamos que, tra que trabajaba mejor, tiene una ventaja, claro, porque sabemos que es responsable, pues sabemos que estudia, porque es que claro. canta, que se aprende las cosas, entonces... Que yo me bajara al avión a hacer esas cosas y quedara estable de una vez, o sea, es un riesgo que toma la gente al elegirme. Y yo fui la primera en el concurso, el primer puntaje Bravo. De, de mi cuerda. Entonces, este, siempre recuerdo ahora a mis amigas de las que fueron juradas en ese momento, me dice, cuando entraste tú, que era la penúltima, me dice, por fin alguien que canta bien. <risa> ahora porque siempre... me... Oh, ahora, porque me quieren mucho, ¿no? <ríe> Gracias, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo tendremos la oportunidad de volverte a escuchar cantar otra vez? Y bueno, ahora, mientras esté lo del coronavirus, todo, toda esta cuestión está muy parada. Yo me, me dediqué el año pasado a hacer un montón de videos así desde casa. Y bueno, en algún momento arrancaré otra vez este año porque ha sido una alternativa de, de válvula de escape para para nosotros los artistas y para tener un poquito de contacto con la gente y para expresarnos, porque es muy difícil la vida sin música, sí. muy difícil. Lo sé, lo sé. Mira, estamos llegando ya al final de este programa. La verdad que ha sido... Eh, la he pasado muy bien contigo, este, <risa> he aprendido muchas cosas que no sabía, por ejemplo, lo de la edad de, la, de las mezzosopranos sopranos este, <risa> Gracias por esos, eh, por esos mensajes que nos diste hoy, por tus experiencias, por tus conocimientos. Pero antes de irnos, me gustaría que por favor nos dijeras cuáles son tus redes sociales donde la gente puede ubicar a Mayrin Rodríguez. Bueno, este eh, tengo que, Mayrin Rodríguez, pero también tengo mi Facebook personal, Mayrin Rodríguez. Tengo Instagram, Mayrin-rodríguez-metosoprano. Eh, y tengo en Twitter también, arroba Mayrin Rodríguez. Eso es fácil, es lo mismo. De todas maneras, lo vamos a estar escribiendo por allá abajo. Bueno. Este, a, sí, realmente ha sido un gran placer, un gran honor tenerte aquí en este programa. Es un grandísimo placer, repito. Este, qué bueno eh, haber escuchado una venezolana que está triunfando en Buenos Aires. Te deseo todo lo mejor, Mayrin vamos a mantenernos en contacto porque para que esta sea la ventana donde enunciemos muchas más eh, maravillas que estés haciendo. Ay, muchísimas gracias. Yo te agradezco grandemente esta oportunidad porque siempre es hermoso, primero, hablar con un, con un paisano porque es lindo nuestro acento, o no. Sí. <risa> es hermoso. Eh, y aparte porque este es como una, una oportunidad de conectarme con, con mis raíces no solo como personas, sino musicales, eh, y bueno, hay mucha gente a la que quiero, aprecio y admiro en Venezuela, y que, bueno, por medio de este tipo de iniciativas tan buenas que, como las que tienes tú, también este, es un modo de man mantenernos conectados. Yo te agradezco un montón porque la verdad que también la pasé muy bien, este, se me pasó rapidísimo, se me pasó súper rápido. <risas> Sí, sí, bueno. Y me encantaría, por supuesto, muy honrada de estar aquí contigo y, te, y les mando, de verdad, un beso a todos los que están viendo, porque están acá en el corazón mío. Así será. El... Mira, sabes que yo lo que hago, sí, ¿sabes que yo lo que ah. hago este, después pienso que en realidad es una, una labor de diplomática, uh -huh. de que, que el, aunque no sea oficial es una labor diplomática el que, hace, el que hace música y el que es artista, y es una labor de hormiguita de ese, uno que pasa en las noticias, de ese venezolano que hizo tal o cual cosa, a el que hace las cosas bien, el que trabaja, el que es correcto, etc. Entonces, entonces pienso que yo me tomo muy en serio mi labor de embajadora. De embajadora. No eres, tú eres una embajadora cultural en Argentina, para todos nosotros, y cuando Exacto. tú triunfas, para mí, es un orgullo, es un orgullo sí, sí. como cantante, es un orgullo como venezolana saber que Mayrín Rodríguez está cantando en el Teatro Colón de Buenos Aires, realmente lo, te lo digo desde el corazón que te felicito y te deseo todo lo mejor y re, por favor nos tienes comunicados en todas las cosas que, te, que hagas porque vamos a estar muy pendientes de ti para difundirlo a través de esta ventana del canal de entrevistas Mundo Sonoro Miami. Muchas gracias nuevamente. Te mando un beso, le mando un beso a todas las personas. Y acuérdense que, bueno, Venezuela somos todos, aunque estemos lejos. Somos un pedacito de Venezuela en cada sitio. Claro que sí. Un beso. Gracias, Lilian. Sí, gracias. A todos ustedes, si les gustó esta entrevista y les gustó el contenido de mi canal, no olvides suscribirte y darle like. También dale a la campanita porque con la campanita vamos a avisarte cuando subimos videos. A todos ustedes, feliz fin de semana. Chao, Mayrin. Gracias. Chao. Un placer.